más sexy, yeah, marco clases, soy un hombre al bestie, yeah, raperitos visten de travesti, yeah, rompo tu pescuezo como un bestie, yeah, Di 100 mil, son los flus para mí, el sueño del barrio desde puro so rich, multimillonario con Ozu en Brasil, suave en el bimo tengo prrr pasa bitch. Quiero yo no lo hago como tú, I don't need to pay for more fucking million views, recibo una entrega, la triplico y saco plus, Valenciaga solo pose Valentino kush soy el boom, nada bueno, sueno nuevo, desde que empecé los tengo llorando en la limo Si hablamos de calle ando en bando con veneno Azul lo dejamos en mano con una mano yo me lo quemo a ma mano, solo por el talón Bien temprano, arriba como un avión Como un soprano, directo el cajón Rico como un bombón, tirado en el playón Soy como un gorila, aunque más sexy, yeah Marco clase, soy un hombre al vestir. yeah Raperitos visten de travesti, yeah Rompo tu pecuezo como un bestia. yeah D 100 cien mil, sono flus para ti El sueño del barrio desde con Osu en Brasil, suave en el mismo. Tengo prrrr pasa, bitch. Tengo fama de hacer bank con mi gang. Foc la discoteca, pongo bombs on it. No quiero prostituta, quiero rain on me. Quiero ver mi hermano fuera de prisión, bitch. No te compares, mi amigo enemigo, no juego tu division. Tú no le quieres, antes el paso, la que like sean option man. Llama a tu papa, llama si quieres, llama a todo el edificio. Llama al ejército si tanto miedo tienes. Basura, vive aquí en prisión, quieres follar mi vida. Ve amigo, la broma te sale cara, nigga. Amigo, ¿dónde? nace la papa nigga Tú no quieres ver a tu padre más triste ¡Bum! Soy como un gorila, aunque más sexy, yeah Marco clase, soy un hombre al vestir, yeah Raperitos visten de travesti, yeah Rompo tu pescuezo como un bestia yeah. 100 mil, son los flus para mí El sueño del barrio desde puros rich Multimillonario, conozco en Brasil Suave en el bimo, tengo prr, pasa pecho Soy como un gorila, aunque más sexy, yeah Marco clase, soy un hombre al vestir, yeah Bestia, ya yeah. rompo tu pescuezo como un bestia. ya yeah. di cien mil sono para ti